cómo vender estrategias y tácticas de marketing b2b con juanjo amengual qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches aunque esto se está emitiendo en directo en algunos canales Hoy en este canal voy a hablar sobre tres cosas que no tienes que hacer en marketing B2B, según mi experiencia. Hay muchas más cosas que puedes hacer y no puedes hacer, pero hoy hablaremos de tres que son importantes para que tu marketing en B2B, en business to business, funcione más o menos para que tenga más posibilidades de éxito. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing y desde el 2007 gestionamos, eh, posicionamos y generamos clientes a nuestros a nuestros clientes a través de LinkedIn y otras estrategias de marketing. B2B, por supuesto. Eh, en este videocast, en este directo, en diversos canales, eh, voy a hablaros de estas tres estrategias. Bueno, no son estrategias, son tres eh, tres cosas que veo que la gente hace a menudo y que es un gravísimo error o que a menudo puede, puede ser un error. Y empecemos por la primera. La primera es hacer caso de los marketers. Sí. Efectivamente, hay muchos gurús, no digo que yo no lo sea, yo es que no lo soy, no, no me considero un gurú, trabajo en marketing y ventas hace muchos años, pero hay muchos gurús que atraen a muchísima gente, es verdad, atraen a muchísima gente, es gente que es capaz de conseguir muchos likes, cuentan bien, se venden bien a un público bastante ávido, que tiene muchas ganas de like, de comentar, etcétera, etcétera, son realmente su público son otros marketers, y yo los escucho, son buenos y les ves, pero bueno, hablan de, de marketing. Es fácil hablar de marketing, es algo que engancha, igual que de psicología, de mindfulness, eh, pero en vez de b hablamos de otra cosa. Quiero decir que ellos pueden hablar, puedes hacer caso del, mar del marketer si eso se puede aplicar, pero muchos realmente hablan, comentan cosas, la gente, otros marketers les aplauden la genialidad, se identifican incluso con esa genialidad que a veces a menudo es una mediocridad. Entonces hablamos de gente que a veces no lee más de dos libros o tres al año y suele ser de marketing cortitos, si es posible. Claro, al haber mucho mediocre hay mucho like. O sea, yo he visto cosas que obviedades tan, tan tontas y tantos likes dando a ese like que además el algoritmo de las redes lo trata muy bien porque tiene muchos likes y muchos comentarios, todos sientan a trapo. Entonces, al tratarlo bien, se enseña más y parece que lo que dice tiene valor. Bueno, realmente el algoritmo lo que hace es enseñar algo que tiene muchos likes, pero ¿ese, ¿ese algo tiene realmente consistencia? ¿O es una obviedad? ¿Es una mediocridad? Yo diría algo así que como que el verbo se hace mantra. Digamos que esto verifica aquello de que el ventilador, el algoritmo, esparce mierda que es al final la mediocridad que ustedes están contando. Que efectivamente, aquel esto hace, hace además eh, hace honor y verifica aquel eslogan aquel tan famoso, ¿no? De, coma mierda, dos mil millones de moscas no pueden estar equivocadas. Bueno, pues es algo así. Eh, eso se convierte en un dogma. Pero hay que pensar un poquito. Ese texto, que a veces es incluso de filosofía barata, de, de parvulario, que teóricamente empodera a quien lo lee, que todo el mundo puede ser multimillonario haciendo eso y que incluso empodera a los que están a su lado con solo leerlo y acercarse a uno o en un curso o en lo que quieras. Pero realmente esos marketers, que es el consejo que yo veo, ¿realmente saben vender a su cliente ideal? Su cliente ideal son otros marketers. Y sí, saben vender. Pero, ¿esto funcionaría lo que ellos dicen para, para vender tornillos o vender barcos o cualquier cosa que se te ocurra en Business to Business? como puede ser una consultoría de un abogado o de... no lo sé. ¿Serviría eso, lo que están haciendo? ¿Tú realmente crees que puedes vender un tornillo de alto valor para el cliente de tus sueños? ¿Crees que puedes conseguir, si vendes barcos, imagínate militares o aviones militares, crees que puedes conseguir cientos de comandantes responsables de compra eh, que entren en un funnel de 25 emails? donde les cuentas larguísimas historias sobre cómo Pepita adquirió un destructor después de frustrarse en mil batallas y consiguió la felicidad con el que tú fabricas y puedes conseguirlo? ¿Verdad que no? ¿Crees que el storytelling largo y, bueno, está bien, según para qué, puede, puede servir el storytelling para una máquina de cincelar o de quemar trubax, que es una especie de, de bueno, es un es un, es un un es algo que se usa en, a la hora de hacer los dientes y todo eso? Por ejemplo, ¿eh? estoy diciendo dos ejemplos. ¿Crees que se puede vender barcos con storytelling? No barcos grandes, sino barcos de 60 metros, por ejemplo. Bueno, me imagino que estás pensando lo mismo, ¿no? Me imagino que al final eh, quiero pensar que no. Lo cierto es que para hacer llegar a posicionar tu marca y llegar a vender incluso a lo largo del tiempo en B2B, que esa es la tercera cosa que te voy a comentar hoy, pues tienes que tener un poquito de visión de quién es tu comprador o sea que en principio mi consejo número uno es que no hagas caso de todos lo que todo lo que dicen los marketers que hablan por troche y moche a troche y moche y por todos los canales dicen o escriben aunque tenga muchos likes en B2B no nos importan 100.000 likes si los 100.000 likes son de gente que sigue a esa persona lo que nos importa son dos llamadas telefónicas de un comprador porque le ha gustado lo que hemos dicho de nuestro producto o servicio de B2B por lo que es más selectivo, no es tanto de grandes números, sino de buenos números. La calidad impera en B2B sobre la calidad, sobre la cantidad. Entonces, si hacemos caso realmente a todo lo que opera por ahí, pues nos equivocaremos. No podemos seguir al marketer que nos está contando algo que él va enfocado a otros marketers para que le aplaudan. Insisto, según el chico el juguete, con lo cual deberíamos ser capaces de entender que no todo lo que cuentan los marketers es adaptado para nuestro producto en B2B. En general, casi nunca, porque suele ser gente que no tiene experiencia en ventas y en B2B priman las ventas. Esa es otra de las cosas que voy a tumbar. Una de las cosas es esta, no hacer caso exactamente en B2B a lo que nos cuenten los, uh, los marketers que cuentan cosas. Y insisto, lo hacemos porque tenemos que atraer la... la en mi caso, pero tengo un infoproducto que acabamos de lanzar, que es LinkedIn for Business, para posicionar y para... Bueno, yo tengo que, al final, generar mucho contenido para atraer a potenciales clientes de ese infoproducto. Pero eso no es lo mismo que vender un tornillo, un barco destructor o, o un cliente de un abogado. Es verdad que los contenidos funcionan, pero tiene que haber a alguien que los lea, aparte de que los ha creado. Y ese alguien que los lea, pues posiblemente no tiene tiempo. Y es verdad que esos contenidos son tan insulsos y tan aburridos... Como un tornillo en sí, que no tienen cientos de miles de likes. No, por eso hay que frustrarse. No buscamos eso. No buscamos el gurú que se quiere potenciar o posicionar en estos temas. no Lo que estamos buscando realmente es otra cosa. Eh, el segundo tema, el segundo tema que es importante tener en cuenta a la hora de, de usar tu marketing en B2B es que no debes hablar tanto del producto como de la solución. Y hablo ahora de contenidos. Sí, los contenidos son necesarios. No se entiende un marketing sin un buen contenido. Y en B2B ya sabes que, como comentamos en B2Bpro.es, ya sabes que los contenidos son el rey y que, entre ellos, los ejemplos, los casos de éxito y la manera de hacerlos, que no sean para mediocres o gente, sino que sea para tu cliente final, que es una persona que entiende de eso y posiblemente no le vas a sorprender, salvo que no lo intentes. Pero no con cualquier cosa. No busques el like, tienes que buscar sorprender a ese cliente final que tendrá un estatus así y no así. No, no tiene el cerebro de mosquito, quizás lo tenga un poco más elevado. Adáptate. A, a mí siempre me enseñaron y siempre lo digo que hay que hablar el idioma del cliente, no nuestro idioma. Y esto es importantísimo en marketing. Entonces, os decía que precisamente hay que hablar más de lo que solucionas o sea, si vendes un barco, un tornillo o vendes eh, pues un infoproducto. En el caso del que acabamos de lanzar, LinkedIn for Business, pues nosotros solucionamos eso. En una semana aprenderás. Aprenderás a posicionar con nuestro método y aprenderás a generar clientes con nuestro método. Pero hablo de la solución. Aprender rápido, a hacer algo en un canal como LinkedIn. No hablo del producto. Mi producto es LinkedIn for Business y consiste en 25 vídeos y en un chat que podría, al final hablas de producto, pero al final consiste en un chat, en una mentoría, en una mentoría pues, eh, que es eh, semanal, donde todo el mundo puede preguntar, se, se habla de marketing b 2B. Eso es el producto, pero yo tengo que hablar de la solución, lo que soluciona. A la gente le importa un bledo si esa, esa mentoría funciona, si es así o si es de esta manera o de otra. La gente lo que quiere es una posible solución. Por eso eh, eh, es importante hablar de la solución y no del producto este es el segundo punto que no debes hacer el primer punto es no escuchar todo lo que digan los marketers porque sí y no frustrarte porque tengan cientos de miles de audiencia y tú con la venta de tu tornillo tengas uno no pasa nada y el segundo es este no hablar de tanto de tu producto sino de lo que soluciona realmente a tu cliente ideal al que te va a comprar y al que suele comprarte nunca es uno son varios centrarte en ese y luego que no funciona, y este es el tercer punto. Algo que no debes hacer es centrarte en lo digital. Y lo digital, en B2B, no es precisamente lo más importante. En B2B, en los canales más importantes suelen ser, por este orden, el primero, el comercial, la puerta de ventas, que evidentemente está en un entorno digital. Y, por supuesto, incluso según eh, un estudio de McKinsey, el teléfono, el 74% de los compradores, según McKinsey, en el año 20, compran y se deciden cuando hacen una llamada de teléfono. Y recompran también en un elevado 56% para informarse y hablar con una persona con dos patas. Con lo cual, que no te ofusques solamente hacer contenido en LinkedIn o hacer vídeos en YouTube. Eso es una parte del proceso porque, como a menudo comento, eh, al final el decisor no compra en un momento dado y lo deja, no. Son muchos impactos que va recibiendo en un mensaje de LinkedIn, en un display de Google, eh, te encuentra en, en una vez buscándote, te encuentra en Google o en YouTube y sales tú el primero, el segundo o el tercero, te lee. Porque no es lo mismo la necesidad que el interés. Pero al cabo del sexto séptimo contacto, llámalo X, puede producirse esa venta en B2B. Es más complejo, requiere de perseverar, tenacidad, y, no per y persistir, requiere de estrategia y no cejar a menudo me sucede que algunos clientes se ponen nerviosos porque al mes no consiguen un lead y, lo y abandonan, porque entre otras cosas, los marketers que os decían al principio, les han dicho que en una semana se pueden hacer millonarios con cierto método o que en un mes se pueden hacer millonarios con cierto método, o que pueden vender cientos de miles de euros y millones incluso los hay que tienen una cara más dura que espalda simplemente haciendo, usando el curso suyo o bien haciendo las técnicas que ellos hacen, dicen que hacen y el resto aplauden. Porque no es lo mismo contar cosas sobre marketing que puedes copiar y pegar y traducir tú, comunicando más bien medio pensionista o perfecto, que aplicarlo a los clientes en el día a día. Son estas tres cosas que quiero incidir en ellas. La primera no hagas mucho caso de todo lo que lees, ves de gente, de marketers. Dos, que te centres en hablar de la solución, de lo que soluciona tu servicio, tu producto, más que del producto en sí, aunque lo cuentes luego, como he dicho antes. Y tres, tener perspicacia, tener perseverancia, tenacidad. Es un maratón, no es un sprint y mirar siempre a largo plazo. Decía Ortega Gasset que para andar hay que mirar lejos, porque uno si mira abajo, tropieza. Bueno, pues esta es un poco la, la, lo que os quería contar, los tres, las tres cosas que no debes hacer en Marketing B2B y invitaros, ya que estoy, al webinar de 20 minutos de esa formación que acabamos de lanzar de LinkedIn for Business que soluciona eso. Aprender en una semana cómo posicionar y cómo generar leads, clientes, en un canal como LinkedIn, donde además tendréis, como os he contado antes, y ahora sí, he venido a hablar de mi libro, os tendréis ese WhatsApp, ese encuentro semanal donde hablaremos de marketing B2B y sobre todo del uso de LinkedIn para este tipo de marketing de empresa a empresa. Eh, podéis eh, mirar el webinar, es gratuito en b2bpro.club. Ahí directamente o en b2bpro.es veréis arriba que pone webinar gratuito y están estos 20 minutos donde podéis eh, ver, verme a mí y ver aparte del equipo también hablando de esa estrategia que usamos desde el año 2007 con más de 300 clientes que hemos gestionado, a los que hemos gestionado eh, entre otras cosas, LinkedIn y por supuesto, el marketing en B2B. Espero que esto sirva y nos vemos en el próximo capítulo. Apúntate en este mismo canal donde estás viéndome y por supuesto, puedes consultarnos en B2Bpro.es. Nos vemos. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing. Y sí, soy un marketer y te cuento cosas, pero no por ello tienes que hacer caso de todas ellas. Acuérdate de eso. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Consultoría y mentoría en marketing. Juanjoamengual.es ¿Sabes ya cómo hacer tu perfil de LinkedIn algo realmente productivo y profesional para tu negocio? Hola, soy Juanjo Amengual, consultor experto en marketing, ventas y desarrollo de negocio, en estrategias y en planes de marketing orientado a ventas para empresas y en marketing B2B, LinkedIn Marketing y Automatismos. Llevo media vida ayudando a empresas a actualizarse en ello y hoy quiero regalarte este pequeño webinar para que tú también puedas comenzar a hacerlo. Porque sé que la falta de tiempo y conocimiento, las nuevas técnicas de ventas B2B y de forma digital pueden frenarte a lograr buenos clientes o a gastar largas horas intentándolo. Y esto es lo que quiero enseñarte en el webinar cortito que he preparado totalmente gratis para ti para que conozcas las cuatro rutinas de éxito que debes aplicar en tu perfil y comenzar a conectar y enganchar con tu audiencia. Y que logres hacerte con un mensaje definido, sin marañas, al grano y fuera de paja. Que cale y aterrice en la cabeza de tu posible cliente de forma estratégica para que quede enganchado. Para que puedas posicionarte en el mercado sabiendo qué y cómo decir, publicar y mejorar lo que vendes. Y todo de una forma elegante, ética, sin tácticas agresivas ni gastos en publicidad. Si lo que te cuento resuena algo contigo, solo tienes que hacer clic en el enlace de abajo y te envío la clase de forma gratuita a tu correo.